Conocerás y al pasar el tiempo, las que buscará, verás como el poder de Dios salvó a ricos y pobres, y pues siempre cuidado de ti. Verás como el poder de Dios salvó a ricos y pobres.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 en nuestra última historia nos hablaste del copero y del panadero. Sí, tía Elena. Y en esta historia, que es la cuarta de la serie de José, el copero del rey desempeña otra vez un papel importante en este episodio tomado de la Sagrada Escritura, del libro de Génesis, capítulos 41 y 42. Yo la titulo, El rey y el esclavo. Sí, sí, paje. ¿Qué deseas? El rey desea verlo, señor. ¿Desea verme? Hace menos de una hora que acabo de estar con él. Tú debes estar equivocado. No, señor. Me mandó expresamente a buscarlo. Es algo que tiene que ver con José. No podría decírselo, señor. ¿Se trata de los sueños que José acaba de interpretar? Señor, yo no lo sé. Su majestad me envió para convocarlo. Eso es todo lo que sé. ¿Vendrá usted conmigo? Eh, no, no. Vete. Tan pronto como me vista en forma adecuada, saldré para el palacio. El jefe de los magos del rey, para ver a su majestad, el faraón, el poderoso rey de todo Egipto. Puede pasar adelante, mago. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Usted estaba presente cuando el esclavo me interpretó los sueños, ¿verdad? Eh, sí, su majestad. ¿Está usted de acuerdo con su interpretación? Eh, parece razonable, su majestad. ¿Cree usted entonces que tendremos siete años de abundancia, seguidos por siete años de hambre? Eh, sí, señor. ¿Qué piensa usted de la solución que dio el esclavo para que Egipto sobreviva a los siete años de hambre? Almacenar alimento durante los siete años de abundancia, para usarlo durante los siete años de hambre, es la única solución, su majestad. ¿Y qué piensa usted de la idea del esclavo de nombrar a un hombre sabio e inteligente... ...para que vaya por todo el país para controlar y almacenar el alimento? ¡Oh! oh, oh. Es una idea excelente, su majestad. El ¡Brillante, sabia! ¿Tiene usted idea de algún hombre así, ...que esté habilitado para ese puesto. Eh, eh, bueno, majestad, yo, eh, yo he tenido alguna experiencia en tareas administrativas... ...y conozco algo en cuanto al cultivo de la tierra y almacenar cosechas. Muy bien, muy bien, mago. Usted es exactamente al que estoy buscando para... Ahora usted está encargado de una comisión para buscar y encontrar a un hombre así... ...sabio e inteligente, para que sea mi primer ministro. Eh, sí... Su Majestad. Encuentra a ese hombre inmediatamente. Enseguida. Ahora. Puede retirarse. Que viva el rey. Que viva el rey. El jefe de los coperos para ver a Su Majestad el faraón. El rey poderoso de todo Egipto. ¿Lo mandé a llamar, copero? No, Su Majestad. Entonces, ¿qué está usted haciendo aquí? He venido a verlo, señor, por un asunto importante. ¿Cuál? Deseo hablar con su majestad acerca del, del nombramiento de un hombre sabio e inteligente como primer ministro. Tú, tú eres solo un mayordomo y mi copero. ¿Qué sabes tú acerca de los asuntos del Estado? De esos asuntos no sé nada, su majestad. Pero conozco a un hombre sabio e inteligente. <risa> ¿Sí? Sí. <risa> José, su majestad. José. Él fue quien interpretó sus sueños. Oh, sí, sí, el esclavo de Canaán. ¿Qué sabe usted de él? Es un joven sabio e inteligente, su majestad. ¿Un esclavo sabio e inteligente? Sí, su majestad. Cuando llegó a Egipto, era un muchacho de solo 17 años. Potifar, el capitán de su guardia... Lo compró en el remate de esclavos y aunque José solo era un muchacho, muy pronto Potifar dejó a su cargo todo lo que tenía y bajo la administración de José. Potifar se convirtió pronto en un hombre rico. Cada cosa que José hacía prosperaba. Pero si eso es verdad, ¿por qué lo metió en la cárcel? Fue acusado falsamente por la mujer de Potifar de un delito que no cometió. Su majestad, aún en la cárcel, José dio pruebas de su sabiduría y su prudencia. No mucho tiempo después de haber sido arrojado en la cárcel, el carcelero le dejó todos los presos a su cargo y muy pronto tuvo... ¿A su cargo los presos? Pero él mismo era uno de los presos. Sí, su majestad. Pero aún así, José hizo uso de un criterio y una habilidad tan buenos... en todo lo que hacía que el carcelero lo puso al cargo de la cárcel... Y nunca antes la cárcel fue manejada de una manera tan buena y suave. Mm. ¿Estás sugiriendo que nombre a José, a este esclavo como el primer ministro de Egipto, que deje a su cargo los asuntos de la nación en este tiempo de crisis? Él es sabio e inteligente, su majestad. Pero él también es un... un esclavo. Si es capaz de salvar a Egipto durante los siete años de hambre que van a venir Parece sabio pasar por alto su pasado ¿No le parece, Su Majestad? Sí, sí, sí, por supuesto Muy bien, Copero Voy a estudiar más este asunto Para ver lo que puedo saber acerca de este... De este esclavo Mago He encontrado ya al hombre sabio e inteligente para que sea mi primer ministro. Eh, bueno, su majestad, yo francamente no, señor. A menos que sea uno de sus propios consejeros, tal como yo. Si usted no tiene aún a ninguno, yo ya encontré uno. Eh, sí, su majestad. El hombre que interpretó mis sueños. Ah, él es tan solo un esclavo, su majestad. Él fue lo suficiente sabio e inteligente para interpretar mis sueños... ...y sugerirme una forma para salvar a Egipto durante los siete años de hambre. Eso es algo que ninguno de ustedes, ni los magos, ni los sabios han hecho. Sí, su majestad. Se llama José. Investigue su vida. Encuentre todo lo que pueda acerca de él... E infórmeme enseguida. ¿Enseguida? ¿Comprende? Sí, Su Majestad. Puede retirarse. Hola, amago. ¿Ya está de regreso? Sí, Su Majestad. ¿Y qué me dice de José? Su Majestad. José es <risa> un joven excelente. José es un joven excelente. Eso fue lo que descubrió. Pero, Su Majestad, difícilmente es José el hombre al que usted desea confiarle los asuntos del Estado. ¿Y por qué no? Eh, bueno, él es un hombre joven, un esclavo. Bueno, eh, seamos honestos e imparciales con José. En sus pesquisas, ¿encontró algo en contra de él? ¿Ha sido desleal o deshonesto alguna vez? Aquellos que lo conocen, su majestad, informan que moriría antes de ser desleal o deshonesto. Es confiable. Completamente, su majestad. ¿Le cae bien a la gente? No encontré ni una sola persona a quien le disguste José. Aún el capitán Potifar le agrada a José, su majestad. Admirable. Es verdad que es un esclavo, pero... Tiene todas las cualidades que lo harán un primer ministro de Egipto, sabio, poderoso y eficaz, durante estos próximos 14 años de emergencia. Ya he hecho mi decisión. ¡Paje! Sí, su majestad. Estoy planeando tener una reunión de todos los miembros de la corte. Todos, sin excepción, para pasado mañana. E encárguese de que todos... ...sean notificados. Sí, su majestad. Príncipes, señoras, señores... ...gobernadores... ...sabios, magos... ...todos los miembros de la Corte Real de Egipto... ...su majestad, el faraón... ...el poderoso y gran monarca de Egipto solicita su atención, su majestad, el Rey. El, Rey! El, Rey! el Rey. ¡Que viva el Rey! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva el Rey! Estoy seguro que todos los miembros de mi corte están familiarizados con el hecho de que Egipto está a punto de hacer frente a una horrible emergencia con motivo de siete años de hambre que vamos a tener. Como vuestro Rey... ...y el proveedor de todas vuestras necesidades... ...es mi deber y placer... ...hacer las provisiones... ...para vuestro bienestar y subsistencia... ...durante los años de hambre. Como todos ustedes saben... ...fue un humilde esclavo... ...un preso de la cárcel real... ...quien me hizo saber la llegada de estos siete años de hambre... Todos los sabios, adivinos y magos de mi corte, fueron incapaces de revelarme este secreto. Podremos encontrar otro hombre como este, que tenga el Espíritu de Dios. ¡Que viva José! ¡Que ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva! viva el rey! viva el rey! ¡Miembros de mi corte! Tengo mucho placer en presentarles a ustedes, a este humilde hombre en quien mora el Espíritu de Dios. Paje, hazlo pasar. ¡Viva el rey! ¡Viva, José! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, José! ¡Viva el rey! José, José, pasa adelante, acércate a mi trono. ¡Que viva el rey! ¿Eres tú José, un hebreo de Canaán? Sí, soy hebreo, su majestad. Tú pronosticaste que Egipto tendrá siete años de hambre... Dios me ha mostrado eso, y toda la tierra tendrá siete años de hambre, su majestad, precedidos por siete años de abundancia. No hay nadie más inteligente y sabio que tú, José, pues tu Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. ¡Miembros de mi corte! ¡Sean testigos de esto! ...quito de mi mano el anillo con el sello oficial... ...y lo coloco en la mano de José. Con este sello oficial... ...tu palabra será ley. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! el rey! ¡Viva! Yo soy el faraón... ...el rey de Egipto. Sin el permiso de José... ...nadie moverá su mano o su pie en toda la tierra de Egipto. Por lo tanto, serás conocido como Safnad Panea, primer ministro de Egipto. Y Faraón hizo subir a José en la segunda carroza real y por doquiera que iba, pregonaban delante de él Doble las rodillas. Su Alteza Real, José, gobernador de Egipto, está pasando. Doble las rodillas. Y salió José de la presencia del faraón y comenzó a recorrer toda la tierra de Egipto. Aquí se construirá el principal almacén. Las carreteras y caminos que se dirijan al depósito de almacenamiento deberán ser de una superficie dura, para el constante tránsito de carretas y vagones, trayendo el grano de los campos. De cada agricultor, recogerán todo el trigo y el maíz que produzca en exceso de un cierto porcentaje. Ya se les notificará cuál será este porcentaje. Serán responsables por... Miembros del Consejo de esta ciudad. Les he pedido que se reúnan aquí a fin de trazar planes para el almacenamiento de granos durante los próximos siete años de abundancia. Ya hice planes para la contribución y la recolección de granos y alimentos. Y Faraón, rey de Egipto, le dio a José por esposa a Asenat, hija del sacerdote de la ciudad de On. Eres muy hermosa, Asenat. Oh, José, querido esposo, tú... Tú siempre dices lo que es correcto en el momento oportuno. Eres hermosa, Senat. No es maravilla que tienes éxito en todo lugar con todas las personas. Tú sabes exactamente qué decir y cómo decirlo. Tú estás en mi equipo. Por eso estás predispuesta a decir eso. Todos los que te conocen están en tu equipo. Acostumbraba a pensar en eso. Antes de conocerte, me maravillaba cómo un joven de otro país... ...pudo llegar a Egipto como esclavo... Y después de algunos años ser puesto en la cárcel y en unos pocos años ser promovido al puesto más elevado en el país, que en importancia sigue al del rey. Cuando era niño, mi padre no solo me enseñó a amar y obedecer a Dios, sino también a ser fiel al hacer las cosas más insignificantes, las pequeñas tareas de cada día y a ser fiel al deber antes que al placer. La tierra produjo muchísimo durante los siete años de abundancia, y José recogió todo el trigo que hubo en el país durante esos siete años y lo guardó en las ciudades. Y recogió trigo como si fuera arena del mar, porque no se podía contar. <risa> como la arena del mar, ¿eh? <risa> Ningún súbdito nuestro va a morir de hambre durante los siete años de hambruna, gracias a ti, José. Antes que empezaran los años de escasez, José tuvo dos hijos con su esposa a cenar. Al primero lo llamó Manasés. Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y el anhelo intenso que tuve por la casa de mi padre. Así que su nombre será Manasés. Manasés. <risa> y a su segundo hijo le puso por nombre Efraín. Efraín. Fructífero en tierra extraña, ese será su nombre, Efraín. <risa> y pasaron los siete años de abundancia que hubo en Egipto. Y José abrió los graneros donde había trigo y vendía grano a los egipcios. Y venían de todos los países a Egipto a comprarle trigo a José, pues en ningún país había que comer. El hambre se hizo sentir en forma rigurosa en la tierra de Canaán, donde vivía Jacob, con su familia y sus vacas y ovejas. ¿Queda mucho alimento? Casi se terminó, Jacob. Solo tenemos para unas pocas semanas y los niños tienen hambre y todo el tiempo se quejan. Padre, así no podremos aguantar mucho tiempo. Tenemos que conseguir alimento. ¿Eh, co ¿Cómo está la cosecha? ¿Puede salvarse algo? No. Está completamente marchita y se ha perdido. He oído que en Egipto hay trigo. Tal vez podemos ir allí y, y comprar alimentos. Sí, yo también oí eso, pero no lo creo. Un viajero nos dijo a Judá y a mí... ...que el rey de Egipto ha estado almacenando granos y alimentos durante los últimos siete años... ...para tener lo suficiente para soportar esta hambre. Pero eso es imposible... ¿Cómo pudo saber él que iba a venir esta hambre? ¡Ay, Dios sabrá cómo! Sí, padre. Pero los egipcios adoran ídolos y no saben nada acerca del Dios vivo y verdadero. Ese cuento de que hay alimento almacenado en Egipto no es más que una fantasía. No es verdad. Y es nuestra única esperanza de supervivencia. <risa> Tenemos que correr el riesgo. Rubén, hijo mío, toma dinero. Tú y tus nueve hermanos vayan a Egipto con los burros y los camellos y compren tanto trigo y alimento como puedan y regresen enseguida. ¿Y si no hay trigo ni alimento para comprar? Pues regresen y, y moriremos todos juntos. No sé por qué, Rubén. Yo... Yo tengo miedo de lo que pueda pasarnos. ¿Qué piensas que puede pasar? No lo sé. Quisiera saberlo, pero... Pero yo... Tengo un presentimiento que todo no nos va a ir bien... Cuando vayamos a Egipto. Por alguna razón mi mente se mantiene evocando visiones de desastre. ¿Y a qué se parecen? A nada definido. Es... Es solo un presentimiento. Tiene algo que ver con... Con José No, me parece que no Pero podría ser, supongo Mi memoria nunca olvida aquel momento cuando vi desaparecer a José sobre aquella colina Con aquellos mercaderes En su camino hacia el olvido y la esclavitud Y yo, yo, Simeón, fui el principal responsable Yo, no, no nunca podré olvidar eso Creo que podrías, Simeón. Pienso que todos nosotros podríamos olvidarlo... ...si... Eh, ...si fuéramos y le confesáramos todo el asunto a papá. Rubén, ya hemos discutido esto muchas veces antes. Y aún soy de la opinión que sería cruel confesárselo a papá. Se sentiría peor que ahora. Yo prefiero sentirme mal y culpable... ...antes que ocasionarle más dolor a papá. Sí... Creo que tienes razón. Rubén, Rubén. ¿No te parece que es hora de que acampemos para pasar la noche? Los camellos y los burros están fatigados. Yo también. Muy bien, Levi. Haz el campamento en el primer lugar apropiado. Así que este es Egipto. Sí, este es Egipto. ¿Qué es aquello que se ve allá arriba, Rubén? Creí que era un pueblo, pero ahora no estoy seguro. Tú nunca viste un pueblo así. Es un tremendo edificio que por todos lados tiene otros edificios casi tan grandes como él. Y no hay tiendas, ni gente. Yo veo una persona, un hombre, está de pie delante de aquel gran edificio. Parece que es un soldado. Es un soldado. Debe estar guardando lo que está dentro de aquel edificio. ¿Qué será? ¿Vamos a averiguarlo? Para y pregúntale. De todas formas, necesitamos un descanso. Muy bien. Cuando nos acerquemos? Me parece que no es prudente que nos acerquemos demasiado todos. Tal vez sería mejor que nos detuviéramos aquí... ...y que solo dos de nosotros se aproximen hasta donde está el guarda. Probablemente eso es lo mejor. ¡Levi! ¡Detén la caravana! ¡Alto! ¿Quién va? Somos extranjeros que nos dirigimos a la capital. Acérquense para que los identifique. Gracias, centinela. Somos de Canaán. Somos hijos de Jacob. ¿Qué es lo que desean? ¿Indicaciones de cómo llegar a la capital? Sigan siempre hacia el sur. Hemos oído que aquí en Egipto hay alimento para vender. ¿Puede decirnos a quién debemos ver para comprar alimento? A Safnat Panea. ¿Safnat Panea? ¿Quién es? Es el primer ministro. Oh. ¿Podemos comprarle mucho alimento a ese al primer ministro? Pueden comprarle en abundancia. ¿De dónde procede todo ese alimento? De Safnat Panea. Sí, pero... ¿de dónde obtiene él el alimento? De los almacenes. ¿De los almacenes? ¿Quién guardó el alimento en esos almacenes safnat panea safnat panea es evidente querido rubén que ese safnat panea es todo un señor este edificio este gran edificio es un almacén y está lleno de alimento todos estos edificios de almacenamiento están llenos de alimento todos estos edificios están caramba en estos edificios debe haber alimento suficiente como para durar toda la vida para todo el mundo. Hay muchos otros almacenes como estos. Egipto está lleno de ellos. ¿O ¿Otros como estos? ¿Tan grandes como estos? Algunos son más grandes. Savnapanea es un gran hombre. Ya comprendo lo que quiere decir. Savnapanea también es un hombre bueno. Seguramente debe ser bueno. Ven, Simeón. Continuemos el viaje hasta la capital. Sí, sí. Y tomemos nuestra buena parte de todo este alimento que... que... que... que ¿cómo era su nombre? Ah, almacenó tan bondadosamente. Te sientes mejor, ¿eh? Ah, sí. Es una mañana excelente. Un mundo maravilloso. Gracias a la previsión de ese primer ministro que tiene un nombre tan largo, podremos comprar todo el alimento que seamos capaces de transportar. Pronto estaremos de regreso en casa con alimento para nuestros amados. Y de nuevo, merecerá la pena vivir la vida. ¿Mm?